El programa Positiva, el momento más feliz del año para todos aquellos que nos encanta el cine, es la premiación de los Oscars para ver si realmente han ganado aquellos que nos gustan tanto. Van a faltar muchas películas que yo amé, como Decision to Live, como también una peliculón que hemos visto durante todo el año, pero quería compartirles cuál ha sido el objetivo de este año de los Oscars y después de esa tremenda golpiza que se le dio a Will Smith todo ha cambiado, ha habido una nueva estructura pero ahora esta vez no se va a premiar los egos sino todo lo contrario, se va a premiar a la evocación del cine al sentir esa pasión de estar allí en la salita de cine comentando las películas, disfrutándola con las palomitas con las bebidas y sobre todo con esa persona tan especial que te gusta disfrutar el cine los Oscar en la Academia de Motion Pictures quiere revolver y retomar esa emoción. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia muy especial junto a Bill Kramer, que es el CEO y presidente de la Academia, y Janet Jan, que también es la presidenta de la Academia. Y ellos nos comentaron cuál era el objetivo de los Oscar para este año. Este año se quiere evocar eso, a la nostalgia del cine, a que podamos a formar parte de ella, que volvamos al cine. Durante la pandemia estuvimos muy acostumbrados a ver las películas y los estrenos en televisión y en las plataformas streaming, pero hoy queremos volver a los inicios, a volver a los clásicos y tener esa misma sensación de por qué nos gustó el cine. Bienvenidos a programa, yo soy Catalina Donoso, positive vida y aquí los quiero invitar a que repasen conmigo lo mejor, los Oscars y las predicciones para que puedan disfrutarlo junto a la familia. Como les conté, ahora les voy a hablar de cómo va a ser los Oscars. Una vez más, la Academia de Motion Pictures y Artes y la Ciencia se va a reunir en el Dolby Seattle de Los Ángeles y ahí donde todas las personas van a pasar por esta alfombra roja. ¿Dónde lo pueden ver? Ya saben, en el clásico de E-Entertainment va a emitir la alfombra roja con entrevistas exclusivas. También pueden ver la ceremonia en TNT o poder verlo también en HBO Max, que también va a producir y poder ver todos esos momentos más icónicos. La batalla de los Oscars está bien difícil este año porque hay grandes talentos y han vuelto personalidades increíbles. Tenemos muy buenos actores. En la pelea como mejor actor tenemos a Aston Butler. Aston Butler es el Elvis icónico, lo hizo fenomenal. A mí personalmente me encantó este jovencito y fue uno de los favoritos en el festival de Cannes. Colin Farrell es ya un viejo zorro y es muy probable que tenga muchas posibilidades. Pero el favorito de toda la gente es Brendan Fraser, que está representando como la ballena o The Wells. Tiene todo el pack para ganar. Porque su personaje es un personaje sufrido, es un personaje con depresión, un personaje que tiene bullying, un personaje que sufre, que además es de la comunidad LGTB, y por sobre todo tiene un final muy triste, así que hay puro drama en esa actuación. Y marca el retorno de uno de los actores más queridos y es el favorito de toda la audiencia. Sin embargo, la tendencia de los Oscars nos ha demostrado que, como La La Land, también se ha premiado a todos los que son las cualidades, que en este caso sería de Austin Butler, que han hecho baile canto, actuación e interpretación. Así que yo creo que es muy probable que se mantenga la tendencia más allá de lo clásico que siempre vota los Oscars. Así que ahí vamos a ver. Por mi parte, me da mucha penita porque Bill Nightney en Living está muy bien y ya para su edad se merece un reconocimiento. Pero vamos a ver. Por mi parte, le voy a dar un punto a Austin Butler, a ver qué nos pasa. Sin embargo, cuando nos vamos al segundo rol de mejor actor, tenemos a Brendan Glemson y pongan atención porque yo creo que Bachelors of the Irish, que es la isla de los espíritus, ese se va a llevar como segundo mejor actor. Así que ahí puede que sea un puntito. Por siguiendo los roles femeninos, tenemos a Kate Blanche con Brad. A mí personalmente ella me encantó, creo que lo hace fabuloso. Sin embargo, ya tiene un Oscar por Blue Jasmine, que lo hizo súper bien, así que no es tan probable que la tendencia vaya para ella, y Ana de Armas, a pesar de que lo hizo espectacular con blonde eh, según la tendencia de los Oscars, marcar un personaje tan querido como Marilyn Monroe en ese momento tan difícil, yo no creo que se lo lleve. así que mi, Michelle Williams, que ha sido amiga más de cinco veces, que estudiaba como a Leo DiCaprio, bueno, yo creo que la ganadora de esta noche va a ser Michelle Young, por todo en todas partes, así que un puntito para ella. Para mejorar su secundaria, que es como se empiezan los Oscars, yo le doy mi voto a Angela Bassett de Black Panther, One Candace Forever. Pero no, no miren, a, eh, también hay una tendencia muy fuerte para Jamie Lee Curtis en Everything, Everywhere, All the Times. Así que es muy probable que esas dos estén compitiendo muy fuerte. En esta categoría para la categoría de cinematografía yo le doy a todos los puntos a All Quiet Western Front porque tiene una cinematografía fabulosa ha hecho grandes cosas y es una de las más fuertes sobre todo porque eh, sobre todo porque eh, Netflix quien invierte mucho así que quiere ganar a toda costa. Sin embargo, no dejen caer la película Imperio de Luz, porque Roger Dickens es uno de los favoritos. Ha tenido grandes películas con Sam Mendes en James Bond y también en 1914, que fue ganador como Mejor Director de cinematografía. En vestuario, en vestuario tengo dos favoritas. Para mí, mi favorita, que yo cuando vi la película dije, esta va a ganar, es Black Panther Wanda Forever. Black Panther Wakanda Forever tiene un vestuario espectacular A mí personalmente me encantó Sin embargo, Babylon, puesto que muestra todos los procesos De cómo fue eh, lo mejor del cine Es muy probable que también se la lleve En el Shifter Director, o sea, Mejor Director Bueno, aquí está súper marcada Y la pelea está entre Martin McDonald Pero también ya fue un gran reconocedor con otras películas Como las Billboards ahí en los Oscars, entonces es muy probable que esta vez se lo pueda llevar Everything Everywhere and All, the, All At Once por Daniel Kwan y Daniel Shepnett. Así que yo creo que ese va a ser el puntito. En Achievement Editing, bueno, es que esto ya, si no se lo dan... <ríe> Si no le dan el premio a Top Man, a Top Gun Maverick, es que mejor no vayamos a la Azucar, porque ese peliculón de Eddie Hamilton está súper bien hecho. Veamos quién tiene competencia con Top Man, Maverick. Tiene La Isla de los Espíritus, tiene Elvis, tiene Everything Everywhere All The Times, que es un competidor muy fuerte, y tiene TAR. Yo creo que Tom Cruise en este caso se la puede. También tenemos en el Best International Film Future, Mejor Película Extranjera. Para mí me siento súper decepcionada porque mi película favorita era Decision to Live, era la ganadora de los Oscars, fue un gran eh, favorita, vamos, que ganó ahí grandes premios en el festival de Cannes, gran favorita del festival de Toronto, me parece inaudito que no esté los Oscars, pero bueno, mi favorita personalmente es Argentina de 1985, es, ojalá gane, ojalá gane, ojalá gane. Vamos a Argentina que le ha ido muy bien con todo esto del fútbol. Pero eh, aquí vamos a ver quién paga más y para mí yo creo que puede ser de que Netflix se lo lleve con All Quiet and Western Front. En el chat de y Hearthstone, bueno, yo creo que aquí hay una pelea grande, eh, porque tiene eh, All Quiet Western Front por todo lo que es su... Eh, Haircut, Maker, lo que es la guerra, cómo está. Pero también yo creo que con el gran trabajo que hicieron en New Wells para poder transformar a Brenda Fraser en una persona de 270 kilos, creo que fue extraordinario. Así que yo creo que mi botito va a ser para The Wells. Achievement in Music, Writing Motion Pictures o or Score Original. Bueno, en la banda sonora, si no se la dan a Babylon es que. Justin Humbert se puede tirar por la ventana, porque este hombre ha trabajado para la banda sonora y es que Babylon incluso evoca los, tiempos, los mejores tiempos del cine, los mejores momentos del jazz, esa interpretación del sol, tiene una orquesta fabulosa, es un peliculón de música y de sonidos y efectos y además a Justin le deben un Oscar, así que tiene que dárselo. Si no, bueno, es muy probable que se lo lleven también Van Velas pero John Williams ha ganado tantas veces, vamos John, dale el premio a otro. Bueno, quiero contarles que mi regalón, Lenny Kravitz va a cantar en Memorial. Él va a cantar y homenajear a más de 200 personas y poder recordar a todas las personas que han partido. Así que la música es una parte fundamental en todo lo que es los Oscars. Ahora vamos a la categoría de mejor canción una lástima porque Lady Gaga no se va a presentar en los Oscars ya confirmó que no iba a estar allí por lo menos y es una pena porque tenía esa canción bastante buena Hold My Hand no tanto y tiene más sabe que no tiene la posibilidad de ganar pero hubiera sido bonito poder verla cantar junto a este temazo de Tom madrid yo creo que tiene mucho potencial Lift Me Up de Rihanna por Black Panther Wakanda Forever sobre todo porque evoca una letra en cual como su palabra lo dice, lift lev me up, levántame. Que una palabra muy palabra, un mensaje positivo, un mensaje de coraje, un mensaje de levantamiento de espíritu, y es lo que los Oscars están buscando. Así que yo creo que tienen más probabilidad. Además, como cantó aquí cerquita en Apple Music en the Super Bowl, así que es muy probable que se lo si no y hay varias canciones muy, muy buenas. En esta está This is my life and everywhere, everywhere, all the times. Así que también tiene probabilidades. Rápidamente, dos que no tienen eh, comparación y es Achievement in Sound. Rápidamente tenemos Quiet in the West Front, Avatar, The Batman, Elvis y Top Gun Maverick. Está clarito quién va a ganar. O sea, Top Gun Maverick va a ganar porque, eh, imagínense, achievement in science. Ya el hecho de poner los aviones, casa que Tom Cruise puso ahí en la película y que todos nos quedamos con ¡guau! Eso ya es un peliculón que no le va a ganar a nadie. Y es muy probable que a mí me gustó, me gustó mucho Batman, el sueño que tenía Batman. Elvis me encantó. All Quiet in the West Front también tiene posibilidad, pero tiene que llevárselo Top Gun. Maverick, que se lo deben, se lo deben porque vamos, que solo con el, con el hecho de poder grabar los aviones en el aire, ya se lo deben. Eh, también, aquí la pelea está grande, eh, porque viene eh, Achievement in Visual Effects. ¿Quién tiene los mejores efectos visuales? Avatar tiene mucho porcentaje, tiene grandes nominaciones y bueno, James Cameron es el favorito de los Oscars, siempre ha estado ahí. Son dos peliculones que son los más vistos este año, Avatar y Top Gun Maverick, ahora en visuales efectos yo creo que se lo daría a Avatar, pero me gustaría que se lo llevara a Top Gun, que no, se me merece. Aquí otra que está súper claro que no hay ni que dudarlo es Adapted Screenplay, o sea el mejor guión adaptado, Woman toki fue la favorita del Festival de Toronto, miren eh, esto no solamente lo digo por mí sino por mis compañeros cuando estuvimos en el festival de Toronto se reúne mundialmente todos los mejores críticos oh, me salió bien, pero bueno, eh, se reúne todos los mejores críticos del mundo para ver las películas y el que iba de boca a boca sin duda era Guman es un peligron que toda persona debe verlo, tanto hombre como mujer, porque enseña muchísimo, tiene un guión, es una película súper simple de un grupo de mujeres en el cual discuten y han sido violadas, maltratadas, humilladas, castigadas y su decisión es quedarse en la comunidad y vencer el miedo de la soledad, de dejar a su marido, a las familias y sobre todo sus creencias religiosas, pero lo más importante es la libertad, un peliculón que se lo tienen que ver. Y es por ello que estoy segura que se va a llevar el mejor guiado. ¿no? ¿Quién tiene competencia? Otra vez, la película alemana de Old Quiet Western Front. Tiene Glass Onion, que me gustó la película, me reí muchísimo, pero el guión estaba pésimo, o sea, no me gustó nada. Aparte que es una copia muy económica, por no voy a decir barata, de nuestra queridísima Agatha Christie. Así que no. Living es preciosa, una película encantadora, me encantó ese guión. Tienen que ver esa película, aún no ha llegado a Chile, pero cuando lleguen no se la pierdan. Top Gun Maverick. Mira, la verdad que tampoco fue un super guión, hasta, hasta yo lo hubiera hecho y el otro screenplay, screenplay yo estoy segura que se los va a llevar The watchers of the Orange, o sea Los espíritus de la isla written for Martin McDonald, un hombre experimentado una película que amerita un reconocimiento a un gran guión que le compite también Everything Everywhere and The was Van Bellas, ¿vieron Bellas? No, tiene muchas nominaciones, eh, pero yo no tengo muchas dudas que se lleve algo. A mí personalmente la película no me gustó mucho, pero sí me encantaría que se la llevara The Triangle of Sadness. Una película escrita por Ruben Östlund, que es este sueco maravilloso, que esta película, mira, tiene de todo. Este es un película que ganó el Festival de Cannes. Yo tuve la oportunidad de verlo en el mismo Festival de Cannes, con el director, con los actores y en la premier. Y me encantó porque tiene humor, Crítica social, como esa diferencia social entre los ricos y, sobre todo, la gente obrera, los trabajadores. Tiene además esa crítica a la moda, al fashion, a cómo nos impulsan y nos fuerzan a tener que ser de un prototipo, como las sociedades y como, sobre todo, el marketing quiere. Así que es un peliculón y se medita al mejor guión. Espero que le vaya muy bien. Amigos, lo más importante de los Oscars es que lo disfruten, que lo pasen bien con sus amigos, que lo disfruten en casa, con sus palomitas, con sus bebidas, con su champán, con vino, cerveza, como os guste. Pásenlo bien, os quiero mucho y disfruten estos tremendos Oscars que ameritan una vez más. Nos vemos hasta el próximo comentario.